Vendedores en el mercado municipal de esta ciudad de San Francisco de Macorís denunciaron la situación que padecen, dado el deterioro de la infraestructura. A esto se suma la desorganización que impera en los espacios. Que tiene que haber una, una seguridad, una seguridad, una responsabilidad vertical. De hecho, siempre viven haciendo diversos robitos por aquí, ¿me entiendes? Porque estamos a la distemperia. No hay seguridad aquí de nada, porque a mí me han llevado los tiéticos más de cinco veces, la pailita. Filtraciones, eso no hay ni que hablar, nada más tiene que mirar para allá arriba para que te vea cómo está eso, que no hay un solo, un solo boquete nada más. Y la seguridad aquí, eh, siempre se vive robando en todas partes, aquí siempre está bien eso. Eh, la gente tiene un poquito de miedo porque no hay a dónde parquear ni nada de eso, no tiene a dónde dejar su, su, su vehículo como motor y todo eso. Como siempre, como todo el tiempo, uno no tiene aquí apoyo de nada, aquí dentro del mercado, y andan haciendo y deshaciendo aquí dentro. La falta de seguridad, filtraciones, entre otras problemáticas, afectan directamente a quienes diariamente acuden al mercado municipal. Hacen llamado a la alcaldía del municipio para que resuelva la situación. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.